Buenas noches, Rosmarie Tapia del programa sociocultural Siembra de Lectores. Le damos un saludo muy cordial a todos aquellos que nos ven desde las redes sociales, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, LinkedIn, YouTube y Restream. Esta noche, como todas las noches milenios, va a ser inolvidable, porque tenemos novedades. La coordinadora del... Círculo de Lectura Milenio, Aura Méndez de Canova. Ten tendremos la participación de Julie Gouttec, analista literaria, socio honorable de Milenio y de la Secretaría de Análisis Literario de Siembra de Lectores y Letras de Fuego. Mm -hmm. Le damos la sí. bienvenida al escritor que nos sí. presentará a nuestro compañero Amílcar Gotti. Tendremos sí. novedades literarias, aires poéticos, por los miembros de Milenio, lo mismo que comentarios breves sobre narrativa. Adelante, Aurita. Buenas noches, damos inicio al programa Noche Literaria Poética Milenio, en el ocaso del verano, marzo, desde Ciudad de Aguadulce, Panamá, otra provincia y fronteras, bajo los auspicios de nuestra destacada fundadora, Rosemary Tapia.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 Escojan al mejor narrador. Les recomiendo la lectura Los Secretos del Acta de Amilcar Gotti. Gracias. Excelente, Dios. Amilcar, ¿quiere agregar algo? Bueno, esto agradecerle a, a la señora Rosmeri Tapia por la, eh, la oportunidad y, y la confianza de haber leído la novela, y definitivamente es una obra que traza, trata sobre esa polémica y la orden masónica. Y esto incluyo en la novela Imágenes y Fotos de Lugares Reales en la Ciudad de Panamá, donde quizás muchos de nosotros hemos pasado y desconocemos la historia de estos sitios, ¿no? Así que los invito a aquellos que les interesa el tema un poquito de la historia de Panamá, historia desconocida, la Orden masónica, pues que, que le da los secretos del acta y, y nada, pues espero que les guste. Muchísimas gracias. Continuamos. Seguidamente, pues la obra analizada del mes por nuestra analista literaria Julie Boutet, Socia honoraria Millennium, desde Boquete. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium, escritora Rosmarie Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora. Tu gran desafío es encontrar tu paz interior, tu paz mental, para que tus emociones negativas puedan ser manejadas y liberadas y conseguir el balance entre tu cuerpo y tu mente. María Madrigal, Aprendiendo a Sanar, una guía de superación. Aprendiendo a Sanar brinda técnicas de apoyo, autoayuda que se concentra en influir en nuestro ser y nuestra forma física. La perspectiva de la autora ha sido testigo de las afecciones que aquejan al ser humano, tanto de forma física como psicológica, que incapacita el estado mental y actuar del individuo, aunado presenta una investigación exhaustiva y su experiencia de vida llevada a cada punto minuciosamente a través de sufrimientos superados con positivismo y amparada en la fe y la oración. Es entonces donde se llega a la superación de la mano de un proceso de transformación en autoconciencia para aceptar el comportamiento, adoptando la actitud para desarrollar nuevas formas de pensamiento asertivo y optimista en reacción resiliente que dispone una mejor calidad de vida, permitiendo alcanzar las metas trazadas y dar lo mejor de nosotros mismos a cada paso, haciendo uso de variables, adquiriendo un compromiso basado en la confianza que despierta la visualización del control mental que se traduce en la valoración y aprendizaje constante, cuya importancia radica en la motivación y los niveles que definen aquello que queremos cambiar a medida que nos conocemos más y más, explorando la propia identidad. En nosotros siempre estará el elegir y decidir el mejor escenario para avanzar y crecer. Esfuerzo fundamental para vencer los obstáculos, las adversidades, dejando de lado las excusas para ser entonces el mejor aprendiz, el referente vital y objetivo que te impulsa a levantarte después de cada caída y tras esa experiencia poder ayudar a otros. Las etapas en cada ámbito van moldeando el entorno hacia la salud integral, de allí la importancia imprescindible de hablar y escucharte para retroalimentar el optimismo por todo lo antes analizado enfatizamos que esta guía de superación personal es el motor intrínseco que permite aprender de los errores buscar tu mejor versión ser bondadoso con tu propio ser y reconocer que eres capaz de brillar desprender los apegos y las dudas de tu interior aceptar el desafío de confiar en ti y no caer en la dependencia emocional. Cuando se alcanza el manejo correcto de las emociones y el empleo de los valores, se verá el fruto de los nuevos conocimientos que fortalecen los vínculos y la aceptación. Sanar implica aceptar tus heridas emocionales como una parte de ti. Ten presente que los temores son el alimento que impide que lo logres. Exprésate y asume libera la carga pesada de la depresión y ansiedad, alcanza la plenitud espiritual, reconoce que el perdón es necesario para conectar con la reflexión y autoconfianza, expresa los sentimientos para autorregular, procesar y superar el dolor y el sufrimiento, engrandece el espíritu, encuentra en la adversidad la razón y el sentido para esculpirte, se vuelve a empezar convirtiendo los fracasos en oportunidades para enmendar los errores. Y lo más importante, el mejor vestido que adquirirás durante toda tu vida es la humildad. Gestiona tu determinación y fuerza de voluntad bajo la tendencia que valora los aspectos de la realidad como enfoque. Observa y concéntrate en lo que quieres que ocurra, entrenando la mente para generarlo. Y darte el crédito que mereces por ello. Ve hacia un propósito, alcánzalo. Muchas gracias. Novedades literaria novedades, con el escritor Amilcar Gotti, que, quien a su vez, eh, Gotti Peláez, nos hará la introducción del escritor invitado, Elin Bissardet. Adelante, Amilcar Gotti. Muchas gracias, Aura. Esto, bueno, efectivamente, eh, en vista que estuve trabajando una segunda novela que se llama El Amanecer de Llanos donde hablo pues, de diversos temas relacionados con la historia de Panamá, el canal de Panamá, y también, igual que los secretos del acta, eh, los protagonistas tienen que buscar unas pistas en templos y bunkers norteamericanos. Uno de los temas que quería abordar era el tema relacionado con las diferentes comunidades que existen en nuestro país y que han aportado mucho, eh, y la verdad es que me costó mucho buscar información para la novela, y no, no podemos buscar todo de internet, porque no todo lo que sale de internet es cierto, así que definitivamente eso lo, lo, lo tenía que descartar. Así que mi fuente eran personas directamente y libros, y uno de los libros esto que me encontré fue del de el autor que actualmente está acompañándonos, Elija Birsdet, que se llama Panamá Judía, y honestamente quería pues mencionarlo porque efectivamente en esta investigación eh, me costó mucho encontrar información de diferentes eh, comunidades y de la judía. Cuando encontré este libro, la verdad que fue como si hubiera eh, encontrado esto un manantial en el desierto de alguna forma. Y me gustó mucho el contenido del libro. Y por eso quería invitar al autor para que nos hablara un poco de sus obras. Elija es un profesor de historia que también hace análisis de genealogía. Y ha escrito varios libros donde está también eh, Los Pisa y El Ducado de Veraguas esto y es eh, obviamente una persona que, que se ha dedicado a investigar todo lo relacionado con la comunidad judía en nuestro país y la historia así que sin más que agregar me gustaría eh, darle la palabra al autor elilla Buenas noches sí, Bueno, primero que todo eh, en, en esta un... obra yo trato de hacer una breve introducción de las migraciones que se han producido en el Istmo de Panamá de las diferentes comunidades eh, porque nosotros entendemos a los judíos como un único pueblo. Sin embargo, podemos encontrar muchísimos grupos o subdivisiones dentro de esta gran gama. Entonces, lo que yo hago es un estudio histórico desde las primeras migraciones hebreas que hemos tenido en el Istmo de Panamá, eh, iniciando con Pedrarias. Ustedes ya conocen, me imagino, que Pedrarias es el fundador de la ciudad de Panamá. Él es de origen judío, y hay que explicar un elemento muy interesante que tiene el judaísmo. Para el judío lo importante es quién es la madre, quién es la abuela, quién es la bisabuela. No importa tanto qué es lo que tú practiques o lo que tú crees, sino de dónde tú vienes. Entonces, por ahí bailando la historia de esta obra que va explicando quién es dentro de esta gran gama de colonizadores y posteriormente eh, personajes durante la unión a la Gran Colombia y posteriormente eh, en el periodo republicano, se han ido emparentando con eh, personas de estirpe eh, judía. ¿Por qué razón? Porque, eh, primero que todo, tengo que explicar el contexto en el que nace esta obra. Eh, me imagino que ustedes habrán escuchado que eh, el, la República de Portugal y España estuvieron concediendo la ciudadanía sefardí a, a personas con ascendencia judía. Entonces, eh, muchas personas me consultaban, me pedían información, y yo Tratando de ayudarles, les dije, voy a trabajar en una obra donde va a estar toda la recopilación o por lo menos las bases para que ustedes puedan luego eh, seguir ampliando su investigación y puedan eh, tramitar su trámite en España o en Portugal, de, dependiendo de su ascendencia. Eh, adicionalmente, yo tengo diferentes obras. Tengo, por ejemplo, Ducado de Veragua, que fue mi primera obra en el 2018, donde yo hablo principalmente de las provincias de Veraguas y Chiriquí y Boca del Toro. Muchas preguntas muchas personas preguntan ¿por qué Ducado de Veragua? Sin S. Y eh, básicamente es porque el nombre original era Sin S. Posteriormente se corrompió y se le agregó una S, como ha ocurrido con muchísimos apellidos en, en el Istmo de Panamá. También eh, para los 500 años de la República de Panamá tengo otra obra eh, conocida que se llama Criptojudíos Judíos que básicamente hablo de las diferentes familias, negocios y eh, información que consta todavía en el istmo de la presencia judía y también los procesos inquisitoriales que hemos tenido en la República de... Bueno, hay que aclarar que nosotros a veces hablamos de que hubo inquisición en Panamá, sin embargo no fue tal cual, sino que la iglesia se encargaba de hacer la captura de los individuos que iban a ser investigados y posteriormente trasladados a la inquisición de Cartagena o de Perú eh, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta o consulta sobre este tema interesante el tema Muy de los sobre todo sé que en Veragua estaba el padre, creo que obispo Méndez Clavel y sé que hizo un estudio de apellido ¿no? casualmente Méndez Clavel creo que dejó allí una, unos libros nunca he podido ir a, a visitarlos pero veo que hay buena información entonces con con Veragua, y otra que usted habla de Veragua, qué interesante, que de allí se ha hecho estudio con apellidos sefarditas. Correcto, el, profe, el autor del libro, el, el licenciado Gotti, mencionaba la familia Pisa. Eh, hay que mencionar que en el pasado no había una regla para el uso de los apellidos específicamente, las personas se ponían el orden de los apellidos o el apellido que mejor le convenía ¿y por qué menciono esto y Veraguas? porque Veraguas eh, fue una gobernación que tiene una característica muy importante porque tuvo tres gobernadores de origen judío y hasta hace poco no se conocía uno de ellos por supuesto que eh, es ampliamente conocido eh, sin embargo los, los dos últimos fueron, eh, digamos, que han salido al aire debido a una investigación que yo realicé en España sobre eh, los orígenes sefarditas de muchas familias que se asentaron en el periodo colonial en el Istmo de Panamá. Elías, solamente, tú puedes mencionar dónde se pueden adquirir tus, tus obras esto actualmente, para los que están interesados. Bueno, Exacto. yo tengo diferentes obras, pero las tres que están actualmente a la venta en Panamá es... Panamá Judía, Ducado de Veragua y también criptojudíos en la librería Hombre de la Mancha y Panamá Viejo. Excelente. Ahorita ya María Madrigal pudo conectarse. Así ah, es, bueno. Entonces, este, ¿alguna pregunta más para Elian para cerrar? Sí, ya sabemos pregunta. que está. mi abuelo era portugués y el apellido era Rodríguez con S. Cuando llegó a Panamá se lo pusieron con Z. Bueno, era homen, el apellido paterno era homen, pero parece ser que allá le daba mucho más importancia al apellido materno, que era Rodríguez con este. ¿Será que era...? Okay. En, en Portugal, el orden de los apellidos eh, es diferente eh, a lo que se utiliza en España y en Latinoamérica, porque el apellido del varón va de segundo lugar y no de primero, y no es que el primero... Eh, sea el más importante, por el contrario. El segundo apellido en Portugal se le da mayor valor. Todos Casi, los de lo, perdón, casi todos los apellidos eh, terminados con Z son de origen español y los terminados en S son de origen portugués. Seguramente eh, la persona pensaron eh, durante eh, los primeros años del tribunal electoral eh, que era un error y trataron de corregirlos. Eso pasó muchísimo porque cuando se movieron hacia Panamá muchísimos extranjeros, muchísimas personas no sabían cómo escribir correctamente. Por, por ejemplo, hay un apellido muy conocido que es el apellido Jované. Eh, inclusive hay un, un, un profesor en la Universidad de Panamá con este apellido, pero originalmente no se escribía así. Es una corrupción de un apellido de origen francés y esto pasó muchísimo en Panamá. Ahora bien, si una persona quiere iniciar sus procesos de nacionalidad portuguesa, siempre hay que recurrir a los registros más antiguos. En este caso, tendrían que pedir la copia íntegra de nacimiento que debe constar en okay. el Registro Civil de Panamá. La tengo, yo la tengo y ahí me di cuenta que Rodríguez era con ese. Y el hombre, que era apellido paterno, se lo pusieron como segundo nombre. José O. Rodríguez contesta. Ahí hicieron desastre, pero bueno ya me doy cuenta que, que hay que indagar más. Gracias. Entonces continuamos. Gracias al escritor Ellen Bisset. Bienvenido siempre. Un honor tenerlo. Gracias también a Milka ¿no? por traernos un invitado con algo como que interesante, como son los apellidos. Bueno, entonces estamos en el mes de la poesía, que es marzo. que La poesía es el, el género de la delicadeza humana. Y para ello tenemos aquí al escritor Ronald Merina Herrera. Adelante, Ronald, para que abra la sección de la coral poética Millennium. Buenas noches a todos. Eh, un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes esta velada bien esperada por cada uno de los miembros eh, eh, habituales del círculo de lectura. Muchísimas gracias por el espacio. Como bien dijo nuestra coordinadora, el mes de marzo, aunque está ya en su ocaso, es eh, bien, bien importante o por lo menos es bien relevante en, en la vida de lo que se dedican al quehacer poético y no podemos pasar por alto este menester sin por lo menos darle cabida en este espacio a, a la poesía aunque sea por unos breves instantes. Yo quisiera introducir la coral que hemos preparado para esta noche hablando un poco sobre el autor de, al que pertenecen los versos que hoy pues vamos a estar presentando eh, compartiendo con todo el grupo y es precisamente el maestro Melitón Robles Esquina, que nació quien en la ciudad de Panamá en 1960, un poeta egresado del diplomado en creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, y del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura de Panamá en los géneros de poesía y cuentos. Ha participado en talleres de poesía de los escritores Salvador Medina Barahona, Javier Medina Bernal y Javier Romero Hernández así como en grupos de estudio y recitales de Panamá Poético que es dirigido por Edwin Kenny Chacón. colaboró en Poemas de la Pandemia una publicación de la revista Marlas en el 2021 en julio de ese mismo año participó en el quinto encuentro internacional de escritores latinoamericanos en el siglo XXI por los bicentenarios de Perú y Panamá, que fue organizado por el Círculo de Embajadores de la Paz de Perú y el Duende Gramático. De profesión, es licenciado en contabilidad por la Universidad de Panamá y tiene una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas por la Universidad de New Haven, Connecticut, en Estados Unidos, como becario Fulbright. Sus obras publicadas, todas de poesía, aunque la sangre no pese más que el agua del 2015, Tierra sobre Tierra del 2017 y su más reciente publicación, Panamá bajo la lluvia, que fue eh, publicada el año pasado, todas ellas editadas bajo el sello del Duende Gramático. Para ustedes el poema Tierra, eh, perdón, para reír del libro Tierra sobre Tierra del eh, escritor Melitón Robles Esquina es para reír que abrimos nuestra boca, para arquear nuestros labios como un arco iris, que luego viaja surcando entre los ojos, es para reír que encendemos la lámpara del corazón, borramos las sombras y botamos las aguas hervidas de toda maledicencia, es para reír que relajamos los músculos del cuerpo y quemamos la basura que nos pone, que como niños inocentes nos mecemos en el columpio gaseoso de la felicidad, es para reír que nos montamos en el tren de la vida, aunque sepamos que el destino final sea la muerte. Gracias, poeta eh, Ronaldo Merín Herrera, poeta coclesano, eh, avanzamos, entonces la doctora María Teresa Montejo, Filma Zulega Castro, Delia Ríos. Buenas noches del mismo autor tan ilustre y estudiado, Los cortejos de la luna. Cuando el sol, menos luminoso, deja de calentar los océanos, la luna se acicala con bermellón de polvos cómicos. Silenciosa, se hace dueña y señora de la noche sosegada para conspirar con los poetas, encender el fuego de los enamorados y vigilar el sueño de los dioses. Del libro Tierra sobre Tierra, del escritor Meritón Robles Esquina. Muchas gracias. Buenas noches, escritora Gimas Suleika Castro. Se vive en el descuido y en el turquesa del cielo se va tornando gris. La niebla densa lo cubre, sofoca y envenena el aire puro que fue forjado, forjando Dios. Se vive en el descuido y el mar se va pudriendo. Ciego el crudo que lo cubre, sofoca y envenena el agua turbia que fue encanciando Dios. Se vive en el descuido. Y palpita el planeta en garras del escombro El hombre que lo cubre, sofoca y envenena la casa prometida. Que va llorando. Del libro Panamá bajo la lluvia. Del autor Melitón Robles Esquire. De... Buenas, buenas noches. He perdido. La misión y el día se hace largo como los colmillos del viento. Tengo que caminar sujeto de mi sombra para no tropezar. Y me siento una piedra antigua cada vez que intento levantar mis huellas. Es triste no poder ver tu rostro en esta neblina que espero sea temporal. Si persiste, no creo que pueda continuar respirando sin contemplar el vacío de tus ojos. El día no termina y parece que hubiera cabalgado en un bosque de cenizas. Me imagino solitario el mundo de los ciegos. No perdono si alguna vez olvidé compartir mi paraíso. Espero encontrar un cántaro con agua para lavarme los ojos, intentando que regrese mi visión de cobra. Del libro Panamá bajo la lluvia, de Melitón Robles Esquina. Edwin. El poema que me tocó se llama Oscuridad. A pesar de que muchos vientos han soplado, dejando atrás las rudimentarias cavernas, el ser humano continúa atrincherado en su oscuridad. El fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino. Un poco de hambre, una asfixia financiera, una catástrofe de insomnio pasto. Quizás a millones de años, luz, heridano o retículo con nuestras sondas especiales eh, abracemos otro fuego y aún semidormidos encontramos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando. Del libro, aunque la sangre pese más que el agua de Melitón Robles Esquina. Avanzamos entonces con Julie Butek Adelante, Lín. ahorita. Decisiones, hierro. Cuando salgo a cortar árboles en el invierno, me brotan hongos ocres del cuerpo. La gente se aleja de mí. Camino en una soledad que pesa la dimensión del cosmos. Las estrellas suicidas se esconden en agujeros blancos para no verme a los ojos. Navego en la oscuridad del neardental. Hago cortando con puñales azabaches. No encuentro fuego para calentarme y me convierto en un muñeco de nieve transparente. Debo escoger mejor las épocas para cortar árboles y excitar quemarme como un tonto. Panamá bajo la lluvia, Melitón Robles Esquiel. El poema El niño soñando. Qué hermoso es sentir el ruido de, de un huevo duro en la cabeza de un niño que tiene hambre. Un niño acrobático que vende periódicos en los semáforos, un niño que empaca víveres en el supermercado, un niño que limpia zapatos en la acera, un niño que pide limona en la calle, un niño que duerme con el bom más pequeño que todos y la gaseosa dulce que le diluye la sangre, un niño soñando con un huevo cocido, duro, roto en la cabeza, soñando que no tiene hambre, del libro Aunque la sangre no pese más que el agua, de Melitón Robles Esquina. Yo he leído todos los poemarios de Melitón Robles Esquina. La poesía es variada, pero Melitón rápidamente encontró su voz y detrás de esta variedad encontramos la voz del poeta uno de mis poetas favoritos. Gracias. Agradecimiento a nuestra fundadora Rosmerita Apia por toda la logística, cibernética, videos, plataforma y más con 18 años, con apoyo del Círculo de Editores Millennium. Gracias, Ros, por todo tu apoyo siempre. Son 18 años, ya casi 19. Así que seguimos con los comentarios de las obras leídas de la doctora Montejo, escritora Estela Bucuá, Doctor Herrera, eh, lo que tengan que comentar obra adelante. So, eh, no, he estado, no he estado leyendo mucho, pero sí he estado escribiendo mucho y entregué un manuscrito ya para la impresión y aquí estoy haciendo una, un, un artículo sobre el tema que me encanta, sobre las diosas en la India y precisamente las que me gustan más son las que tienen cabeza de animal, que son heteriamorfas, te ¿no? Y entonces, en el artículo resolví poner un epígrafe de, el poe de William Ospina, que es un gran poeta colombiano, que se llama, eh, y esto es de, una, de un libro que se llama Más allá de la aurora y el ganges, y comienza de serpiente, porque precisamente pongo al lado una imagen de una diosa con cabeza de serpiente. Entonces este es el epígrafe, el, el poema de él. La serpiente intentó escribir algo sobre la piel del agua, pero el agua en sus juegos olvidó la palabra. Algo escribió la sombra de la rama en la piedra, pero después la noche disolvió la palabra. Entonces vino el fuego y dibujó una letra en la piel del viajero, una letra que no borró la lluvia y que siguió doliendo en la tiniebla. Los signos que nombraron las huellas y las sombras se disolvieron como huellas y sombras. Solo ese paso que nombró lo invisible grabó en los siglos la palabra. Me parece divino. A mí me encanta él como escribe y esta, esta, esta poesía de él, pues, Cae muy bien en este artículo que estoy escribiendo que se llama El viaje iniciático y que lo voy a publicar en Academia Edu donde a menudo publico mis artículos. Y el libro que va a salir, que, se, que entregamos el manuscrito es sobre el nacimiento de los héroes Ese es eh, lo que escribí, este es en inglés. Y también he estado corrigiendo un libro que me tradujo mi hijo al francés, una de mis novelas al francés. Y lo ha estado corrigiendo. O sea, ha estado súper activa y poco tiempo para la lectura. Muy bueno, les deseo una feliz noche. El Gervin, que es una tonalita de literatura ecológica, y el doctor Herrera, adelante. Ok, entonces me, me toca a mí. Ahorita voy oh, a. Buenas noches nuevamente a todos. Eh, bueno, yo tampoco leí mucho últimamente, como andaba de vacaciones, pero. Tenía una promesa pendiente con, con Ronald, de, que le dije que iba a leer su, su libro de poemas, de poesías cuando estuviera en, en, el, en, la, en, la, en el ambiente adecuado para concentrarme y disfrutarlo realmente de él. Y en estas vacaciones, pues, sí, frente bien, a, una, ¿no? a una playa muy bonita ahí en, en, en México, pude encontrar ese, ese momento. Y, y pues, pues quería comentar hoy un poquito de, lo, de mi experiencia con, con requerimiento, que es la, la obra de, de, de Ronald. Y pues... Eh, decirte, Ronald, que, que de verdad que gracias, porque la verdad que ya, había, ya te había esto alabado por, el, por sencillamente haber escuchado todo el trabajo que habías hecho para, a, para escribir esta obra, pero al, al leer los poemas, pues es, es, es la genialidad con, que, la, con la que manejas la poesía en sí, o sea, una poesía muy, muy bonita, con muchos recursos literarios, bien medida, pero la sensibilidad que, que tiene y que transmite, incluso cuando entiendes bien el con contexto histórico en el que te basaste para, para hacer esta obra, pues es imposible no conmoverte. E incluso en, en, al momento de hacer la primera lectura, porque igual tuve, tuve que volver a leerla, porque me encantó también eso de que eh, incluyes esas voces indígenas con su glosario al final. O sea, eh, Fue muy bonito porque le da totalmente otra vuelta cuando lees nuevamente y entiendes realmente qué es la, lo que estás poniendo en el contexto de esa palabra fue muy, muy muy bonito y estaba al lado de una amiga y me decía qué haces que estás tan concentrado y dije estoy leyendo unas cosas más bonitas que he leído en mucho tiempo y de verdad que me gustó mucho y, y al mismo tiempo de que puede ser un poquito complejo al, al tomar en cuenta de que viene de, de un, te inspiraste en un documento legal y, y teológico que fue muy pesado en su momento histórico pues logras transmitir realmente el, el sentimiento porque al leer uno de los poemas ¿Entiendes el, lo, lo que, el contexto que quiere decir ella? dice, sí. Este, nos está poniendo en el contexto de la voz de los indígenas los sentimientos que, que, que tenemos, que, que tuvieron, o cómo, cómo, cómo vivieron ese, ese, ese momento histórico de lo que fue la, la conquista y, y lo que ponía este documento de requerimiento. Y la verdad que, que te lo juro, me, me encantó mucho y debo rescatarte de, de, de los, de, del poemario eh, dos que fueron los que quizás me, me impactaron más. ...no sé si tanto por la belleza literaria... ...sino por lo, por, por lo que sentí cuando los leí... ...que fue el clamor de dominico... Y, ...y por supuesto al final el, el de Cochereva ...porque ese de Cochereba... Eh, te, te, ...te lleva como al, al, al, a lo desastroso final... ...de lo que fue la historia nuestra... ¿no? ...que fue la aniquilación cultural... De, ...de la gente que estaba acá... ...y lo has, lo has presentado en un, en un poema... Eh, ...bellísimo, pareciera simple pero súper profundo, y la verdad que, que, que fue una, una, una lectura que disfruté muchísimo. Eh, gracias, este es tu primer trabajo eh, publicado, así que lastimosamente te va a poner un, un, un setting bastante a mi concepto, o sea, bueno, sé que vas a hacer algo mucho mejor, la verdad, y al que no lo ha leído, pues, eh, léalo, la verdad que también es un documento histórico, como te, te pone en perspectiva algo que quizás lo pasamos en la historia como muy, muy, muy insomeramente, pero que incluso las semanas después de vacaciones tuve que recibir unos extranjeros, unos amigos extranjeros aquí en Panamá, y cuando visitamos el museo de Ciudad, de la Vieja, de Ciudad Panamá, Panamá, de la Vieja, y incluso se mencionaba algo de requerimiento, y ya tú lo, lo ves como desde otro punto de vista. Te pones un poco más del de, de lado de nosotros, eh, y gracias por, por despertar de dar esa sensibilidad hacia, a un tema que de momento no lo vemos todo el tiempo y a veces lo, lo queremos obviar. Pero no, no de una manera, eh, digamos, eh, de protesta mal, de mala forma, sino de una manera con una sensibilidad y, y, y, eh, que, te, que te pone mucho en el sitio del de, de, de, de indígena en ese momento. Y como coclesano, igual que tú, pues la verdad me, me encantó. Y pues una poesía muy, muy linda. La full recomendado, requerimiento, eh, por nuestro amigo Ronald. Ese era el comentario de esta semana. Y pues, por supuesto, en el mes de, de la poesía, ¿no? Gracias. Sí, doctor, porque realmente, no solamente porque sea de, de cocler, de natá, de agua dulce también, sino que una, una poesía de enorme valorización, porque una poesía antropológica. Creo que Rona, uno de los pioneros en natá, si no me equivoco, en poesía antropológica, que hay que ser muy investigativo, estuvo metido años investigando la historia para después llevarla al beso, a la metáfora. Así que es un trabajo bien, como que amplio, un trabajo consagrado y. Felicidades, Ronald. Continuamos con los análisis literarios. Bueno, nuestro analista de la ecología, siempre tenemos eh, Disculpa, ahorita, María ya está con nosotros. Ah, adelante, María. Sí. Adelante, María. Muchas gracias por asistir al programa para la escucha del análisis de tu libro. A nombre de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores, te damos la bienvenida para que nos hagas un breve comentario. Gracias. Gracias, gracias a todos los presentes. Buenas noches. Me disculpan por no poderme conectar antes. Eh, gracias, Juliet, por siempre apoyarme. Bueno, eh, este libro, Aprendiendo a Sanar, es, una, es un libro que se trata de reflexiones eh, sobre el apego, sobre la importancia del amor a nosotros mismos, eh, la importancia de aprender a, a orar. Porque muchas veces decimos que sabemos orar, pero no sabemos cómo realmente pues, tener esa comunicación con Dios en las situaciones difíciles. Eh, la importancia también de, del amor propio, de la resiliencia, de todas esas situaciones difíciles que a veces pasamos y que no sabemos cómo afrontar, afrontarlas. Entonces, en Aprendiendo a Sanar, yo lo que voy dejando es una reflexión de acuerdo a a una situación cotidiana, por lo menos los apegos, siempre hablo mucho de los apegos porque eh, cuando perdemos por ejemplo una pareja, porque se murió, porque nos abandonó, simplemente porque la relación se terminó entonces muchas veces nos quedamos anclados a ese recuerdo del pasado, a las cosas bonitas que vivimos y estamos trayendo al presente no lo bonito sino siempre como las cosas negativas que pasaron durante esa situación o esa o el tiempo que estuvimos con esa persona entonces la idea es aprender a soltar desde el amor desde el respeto quedarnos con lo bonito aceptar que esa persona ya no está por las circunstancias que haya sido y seguir adelante sin entrar de inmediato en otra relación porque cuando entramos en otra relación y todavía no hemos sanado todo lo que vivimos eh, quizás difícil en esa relación que tuvimos anteriormente y entramos en una nueva, probablemente eh, como no hemos sanado vamos a volver a cometer los mismos errores o realmente no vamos a dar lo mejor de nosotros porque no estamos preparados. Entonces tomarnos ese tiempo y también allí doy unas recomendaciones qué hacer para salir de, de esa situación, para sanar, por ejemplo, hacer ejercicio, eh, conocer gente nueva, la lectura es supremamente importante, escribir también como ejercicio, aunque no vayas a publicar pero hacerlo como un ejercicio para drenar todos esos sentimientos, esas emociones, dejar fluir todo eso que pensamos, entonces hablo mucho de, del apego y también de que toda situación es temporal porque muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles pensamos que eso va a durar para siempre y no es así, nos va a tomar quizás unos meses pero no nos va a durar para siempre, lo que sentíamos ayer o cómo nos sentíamos ayer de tristes o de abrumados por esa situación quizás hoy ya no nos sintamos de esa forma ya lo vemos desde otro punto de vista, ya no nos duele, entonces de ese, de ese tema y, y de esas reflexiones es más que todo se trata aprendiendo a sanar. Eh, no sé aquí quién ha tenido más la oportunidad de leerlo a partir de Juliet, pero es un libro que yo re, que recomiendo para cualquier edad y para cualquier circunstancia eh, que estemos pasando, porque yo creo que todos tenemos alguna situación que sanar y siempre es importante tomarnos ese tiempo y reflexionar sobre cómo ha sido nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Por qué de pronto no tenemos buenas relaciones con las personas, familia, amigos, pareja? Y quizás hasta con nosotros mismos, que somos las personas más importantes. Bueno, yo creo que ahí les di un poquito bastante de aprendido a sanar. ¿Dónde conseguimos su obra, María? ¿En qué librería? En El Hombre de la Mancha, en Gran Morrison y en Los Ribes Me. Y bueno, y también conmigo me pueden escribir en mi Instagram, María Madrigal Oficial por el MD. Y con mucho gusto les hago llegar su libro. Muchas gracias. Bienvenida siempre, María. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. No, no. Bueno, continuamos. Tenemos aquí la literatura ecológica. Este, este mes, el, el mes del agua, el ingeniero Kirby. Sí, voy a hablarles sobre el Día Mundial del Agua. El grifo de la lluvia y del mar es el diamante de nuestra casa y es vida en gotas milenarias cual semillas infinitas de luz y verdor que alegran el rostro del planeta. A smoke patak. El Día Mundial del Agua se celebra por el 22 de marzo de cada año para conmemorar la importancia de este líquido básico, aunque todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del suministro y la calidad del agua dulce. 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Esta celebración tiene como objetivo concienciar a las personas sobre la crisis mundial del agua y buscar la adopción de contramedidas para que podamos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030. El agua se considera el oro líquido de la tierra que permite que todas las especies terrestres sigan creciendo y desarrollándose todas, todos los días. De ahí la importancia de evitar el desperdicio. Este es un recurso ili limitado, por lo que necesitamos, no es, necesita de nuestra protección y que si escasea, traerá como consecuencias irreversibles para la humanidad. Eh, la forma en que evaluamos el agua determina cómo administrarla y compartirla. Su valor supera con creces su precio. Esta tiene un valor enorme, enorme y complejo para la integridad de nuestras casas, cultura, salud, educación, economía y medio ambiente natural. Si ignoramos cualquiera de estos valores, conocemos el riesgo de una mala gestión de este recurso limitado e irreemplazable, cosa que deberíamos saber. Uno de cada tres personas no tiene agua potable. Los sistemas de agua y saneamiento que adaptan el cambio climático pueden salvar la vida de más de 360.000 bebés cada año. Si limitamos la magnitud del calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, podemos reducir la, la sequía inducida por el clima hasta en un 50%. En la última década, el clima extremo ha causado más del 90% de los desastres importantes. Para el 2040 se espera que la demanda mundial de energía crezca ...en más del 25% y la demanda de agua en más del 50%. Es todo. Excelente el aporte de la ecología. Bueno, entonces continúo con mi análisis. El libro que me leí se llama eh, Libro de Poesía de Álvaro Mutis... ...y también leí el premio Cervantes de él, su discurso. Fue un conjunto de su obra, de su discurso, de su vida también. Álvaro Mutis, colombiano, falleció a los 90 años...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 Donde el verso narrado y el lenguaje imaginativo y lo existencial humano se fusionan con una armonía fina, recrean su poética al ascendado colombiano entre la campiña, el ganado, el café y sus viajes comerciales, envuelto de emociones, las luces, el burdel, el billar, las copas de whisky, el motel. Toda etopeya del hombre comerciante y bohemio fuera de la campiña lleva precisión y fuerza. La apariencia social en el pueblo y los viajes urbanos, las noches eróticas y más describen al hombre poderoso del campo. Álvaro Mutis devela sensaciones sobre su oficio literario, se percibe desamparado, se ganaba la vida eh, distante a la tinta y la pluma. Con el premio Cervantes, confirma a plenitud su visión de la vida, su patria y sus entrañables ancestros gaditanos. Mutis convivió con Cervantes desde joven. Considera sus obras luminosas. Álvaro Mutis. Este es un análisis de su poesía y el premio Cervantes y algo de su biografía.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 al escritor Elia, ha invitado a todos los programas de La Noche Milenio, a Milka, que no nos abandone, a todos los poetas, felicitaciones, Ronald, Aurita, Julie, porque estoy segura que Julie es poeta. Bueno, gracias por la compañía, ya mañana tendrán el video editado y se les mandará por correo. Hasta el próximo mes, un fuerte abrazo.